Hola, ahora que estamos jugando Blood nuevamente, ¿quieres que tu control de PlayStation 4 funcione así? Mira, sin programas ex ex externos ni nada, simplemente con la configuración del Cemu 1.26. Entra al canal, suscríbete y te enseño el tutorial. Chao.